Hola amigos sean bienvenidos a este video donde veremos el resumen de Mi Pobre Angelito 2. La historia continúa un año después de la película anterior. Se están preparando para un viaje a Florida, pero Kevin no está de acuerdo porque dice La Navidad no es Navidad sin árbol de Navidad. Necesita su corbata, así que va al baño mientras se está bañando su tío, lo graba pero lo descubre y se va asustado de aquí pequeño degenerado, te rompo la cabeza. Se enoja con su hermano porque lo sigue molestando, y él se enoja con su familia y sube enojado. Se vuelven a quedar dormidos así que andan vueltos locos para preparar todo para irse a Florida. Por un momento parece que se les volvió a olvidar Kevin, pero no ahí estaba. Llegan al aeropuerto pero van muy tarde, así que van con mucha prisa, Kevin se distrae poniendo las pilas a su aparato, cuando termina empieza a perseguir a otra persona vestido igual que su papá, y termina abordando otro vuelo dirigido a Nueva York, como se pone audífonos no escucha cuando dicen el destino, y termina llegando a Nueva York, como la familia es irresponsable se tardan mucho en darse cuenta, y van con la policía. Mientras ellos están todos preocupados, Vemos las aventuras de Kevin en Nueva York. Vemos que los ladrones de la película pasada se escaparon de la cárcel y ahora están en Nueva York. Kevin andaba por la calle, y ve a una señora con muchas palomas y se espanta. Kevin llega al Hotel Plaza y se encuentra con Donald Trump. Así que Kevin hace una reservación para el hotel. Con unas cuantas mentiras Kevin logra engañar a la señora de la recepción y que le den una habitación. Este señor que interpreta al payaso eso, desconfía de Kevin, así que le pide al Botones que lo investigue. Así que Botones lleva a Kevin a su cuarto, y Kevin empieza a disfrutar de las comodidades del hotel. Entonces entra el señor que desconfía de Kevin, pero Kevin logra espantarlo con la grabación de voz de su tío, usando a un payaso como forma. Este señor se quiere disculpar con el papá de Kevin por lo que pasó ayer, pero Kevin le dice que ya se fue. Este señor investiga de dónde es la tarjeta con la que pagó Kevin la reservación. Kevin sale a pasear, con todas las comodidades que podrías desear, y termina llegando a la juguetería Duncan, la cual los bandidos mojados tienen pensado robar. Los ladrones tiene planeado quedarse en unas casitas hasta que todos se vayan, para poder robar el dinero que ha juntado la juguetería. Mira, mi Eso es. Gracias. Kevin comprar cosas, y le da dinero al señor Duncan para los niños del hospital con el dinero de su papá, y el señor Duncan de agradecimiento le da dos tortolas. ¿Los ladrones encuentran a Kevin? Pero Kevin logra atrasarlos poniendo perlas en el suelo para que se caigan, y llegando al hotel lo recibe este señor, que ya descubrió que la tarjeta es robada y lo persigue. Todos los empleados lo persiguen, llegando a su habitación, pero Kevin los logra engañar con el audio de una película. ¡Y vista! Sí, sí, dos. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! Y feliz Año Nuevo. Kevin va saliendo por la puerta de atrás, pero los bandidos lo sorprenden y se lo llevan de paseo cuando los bandidos andan distraídos. Kevin aprovecha y le pellizca a la señora de adelante, entonces la señora le da una paliza a los dos ladrones. La familia de Kevin sigue en Francia, la policía les habla para decirles que encontraron a su hijo, y que está en Nueva York así que van a buscarlo. Kevin va a la casa de su tío, pero no hay nadie. Así que se va a caminar por las calles, y se asusta por lo feo que está de noche, y entra a un taxi pero se asusta más. No es mucho mejor aquí. Y Kevin va al parque, y se encuentra con la señora de las palomas, y se hacen amigos. La señora lleva a Kevin a un cuarto de máquinas en un teatro. Y ahí se cuentan sus historias. Kevin va a casa de su tío, para llenar de trampas la casa, para cuando vengan los ladrones. Los ladrones ya están robando el dinero que está destinado para los niños del hospital, pero llega Kevin y les toma fotos de evidencia, y rompe el vidrio para que suene la alarma. Wow. Cuando van saliendo de la juguetería, Kevin les tiende una trampa, y pasa esto. Los ladrones persiguieron a Kevin hasta la casa de su tío, y Kevin estuvo a punto de encontrarse con su mamá pero no pasó, a continuación te muestro todas las trampas en las que cayeron los ladrones. Kevin le habla a la policía, pero cuando va corriendo se resbala, y los ladrones lo alcanzan y se lo llevaron al parque, pero apareció la señora de las palomas, y les echó comida de pájaro, y las palomas fueron a comer en los ladrones. Kevin le dijo a la policía que busquen los fuegos artificiales, para que sepan a dónde ir, y llegaron a arrestar a los ladrones. Kevin y su mamá se reencuentran, y se dan un abrazo muy emotivo. Están en 25 de diciembre, y hay regalos que el señor Duncan, Kevin ve unas tórtolas en el árbol, y recuerda a la señora de los pájaros, y va a buscarla. Le da una de las tórtolas que le dio el señor Duncan, y se dieron un abrazo muy emotivo, pero pasa esto y así termina la película. ¡Kevin! ¡Gastaste 967 dólares en servicio de habitación! Hasta aquí todo el video si te gustó no olvides suscribirte y darle like para seguir viendo videos como este. Bye.